Muy bien, gracias. Vamos a empezar, entonces, primero que todo, gracias por la, por la invitación a poder compartir aquí las, los avances en la, en la ciencia de la detección de fracturas con, con imágenes. Entonces, eh, pues, primero, esto es un proyecto que, que está realizado en conjunto con el, con el AO Research Institute en Davos, que es el brazo de desarrollo del EO Trauma, que es la organización de, de para cirugía de trauma pues, más grande a nivel mundial, y una serie de hospitales en el norte de Italia, eh, específicamente con el hospital Niguarda, que es el centro de referencia para todas las fracturas de origen traumático para el norte de Italia, entonces reciben una carga altísima de pacientes, y el Instituto Galeazzi, el Gaetano Pini, que es donde eh, trabajé con dos cirujanos y, y computer scientists, que ayudaron con el, con el tema del desarrollo de la, del modelo de inteligencia artificial. Entonces, eh, pues empezando con lo, con lo básico, la columna vertebral es, está compuesta por tres segmentos principales. Eh, la columna, la primera está la, la columna cervical, luego la columna torácica y luego la columna lumbar, con las clásicas curvas eh, quiefóticas y sifóticas y lordóticas de los tres segmentos que van cambiando su anatomía a medida que va cambiando el segmento. Entonces, en la primera, el primer segmento, que es el segmento de la columna eh, cervical, tenemos los procesos laterales por donde pasa la arteria, que es, no sé si se ve aquí, por donde pasa la arteria, que se van perdiendo a medida que uno entra en el tórax, y en el tórax están configuradas todas las vértebras para poder darle salida a las... A las eh, costillas, y por último, en la aquí en el Ubergang de, la, de las vértebras eh, toracales con las vértebras lumbares, es donde se pierden ya esa salida de las costillas y empieza un área de mayor movilidad donde el disco intervertebral es más grande y existe una mejor movilidad entre las facetas que son estas articulaciones que en la parte de atrás de la columna, que permiten un mucho mayor eh, rango de movimiento. Y pues todos sabemos que la columna tiene dos grandes funciones. La primera es la, la función eh, de soporte, que permite la locomoción del cuerpo y, y está básicamente por este rodo que está compuesto por los cuerpos vertebrales y el disco intervertebral. Y la segunda es la función de un túnel que es un túnel protectivo para las estructuras de la, de, de la médula espinal, que son todas las estructuras nerviosas que pasan en medio de este tubo o túnel y permiten que tengamos sensación y movimiento en el cuerpo. Entonces, eh, lo interesante de la columna vertebral es que, es que es una mega articulación. Una unidad vertebral está compuesta por una vértebra, su disco intervertebral, la vértebra superior y sus, facet y sus articulaciones facetarias, que son estas de aquí atrás. Y estas, estas tres articulaciones más el disco intervertebral van a permitir una serie de movimientos, un, un, un, un rango de movimiento bastante amplio. La columna, aunque en los libros se ve una, como una situación muy eh, estable y muy... Eh, muy poco dinámica, es exactamente lo contrario, en esta animación se puede ver, ese, estos son sensores de movimiento que se, le, que se le coloca a una persona para simular el, el movimiento con, de cada vértebra cuando está actuando como una parte del conjunto mayor de la columna y podemos ver en las áreas, las áreas verdes, la torácica, la morada, es la, la lumbar, que existen mov micromovimientos, que, eh, movimientos de traslación como de flexión, extensión y rotación que van a permitir una locomoción fluida y que no caminemos como que un robot con, con, la, con la espalda totalmente erecta. Eh, la estabilización de la columna es un tema interesantísimo también que solo lo permite la cantidad de tejidos de soporte que, que están alrededor de la columna. Haciendo un zoom en, ca en, en cada vértebra, las vértebras están compuestas, pues, por, por lo que la mayoría ya sabe, ¿verdad? Eh, básicamente se dividen en dos columnas, o se puede, se puede dividir aquí por la mitad, entre dos grandes estructuras, son la, est la estructura tipo rodo o columna de soporte, la estructura que está en la, hacia la parte de enfrente del cuerpo, está compuesta por el cuerpo vertebral y su disco intervertebral. este nos da la función soporte. En la parte de atrás tenemos la función de puente o perdón de, de túnel que es eh, una, una combinación aquí entre función de protección de la médula espinal que son las estructuras nerviosas y de estabilización de la columna que está por las facetas que son pequeñas proyecciones óseas hacia arriba y hacia abajo que permiten que limitan la flexión extensión y un poco la rotación y los procesos laterales que permiten la movilización en un plano sagital, pero en un plano coronal eh, de extensión y flexión al mismo tiempo. Por último, está el último gran proceso, que es lo que uno puede sentir cuando toca eh, la espalda de un paciente, que son los procesos espinosos que juegan un rol muy importante en la estabilización del, de la columna en sí como tal, como, como unidad, que vamos a ver un poquito más adelante. Ah, bueno, en esta diapositiva se ve ya. Y es esa, esa función que juegan los procesos espinosos es de darle soporte a los ligamentos eh, del complejo ligamentario posterior, que, son, que es esta parte de tejidos blandos que se encuentra entre cada una de las vértebras. Entonces, viéndolo desde un punto de vista biomecánico puramente, hay tres grandes soportes que es el primero es esta banda de tensión, que es el ligamento longitudinal que discurre toda la parte anterior de la columna, es decir, aquí adelante está la aorta. Pero si esto fuera una situación inestable, pues la vida corre riesgo. Luego está en los, cuerp los cuerpos los cuerpos perdón, los eh, cuerpos vertebrales con el disco intervertebral, que son otra medida de de movimiento y de estabilidad, y luego tenemos el túnel, que es por donde discurre la médula. ¿verdad? Como cualquier fractura, eh, una fractura es en realidad una manifestación de un trauma de alta energía. Entonces, es, es, es, la, es, la, es el recibir la energía de un trauma y que se está manifestando por la destrucción de algún tipo de tejido o que está saliendo por, a, a, mediante que destruye un tipo de tejido por otra parte del cuerpo. Eh, esto quiere decir, en la columna vertebral... La, la morfología de la fractura va a dar una idea muy clara de qué es lo que está pasando con los tejidos blandos alrededor. Por tejidos blandos me refiero a ligamentos y, y estructuras como el disco intervertebral. Y podemos inferir indirectamente que hay un compromiso de la estabilidad. Cuando la estabilidad está comprometida, es, se, se puede inferir que van a haber problemas neurológicos en el futuro por esta situación de aquí, porque los nervios que permiten el movimiento y la sensibilidad están pasando literalmente a milímetros de donde está el mayor soporte estructural de la columna. Y para tratar de abordar el, el tratamiento y el manejo de fracturas vertebrales, ese, el, el, un cirujano del mag describió el modelo de las dos columnas, en donde por estudios biomecánicos se ha visto que el, las cargas axiales son soportadas en un 80% por la columna anterior, la, el cemento anterior de la columna y en un 20% por el cemento posterior. Es decir, cuando una persona cae sentada sobre una altura de un metro, el 80% de esa energía va a discurrir aquí, mientras el 20% va a discurrir entre los ligamentos de la parte de atrás y las articulaciones facetarias de la parte intermedia. Entonces, lo más importante de, de la anatomía de la columna es entender que la columna anterior da estabilidad a toda la columna espinal. Este es, este, es nuestra, este es nuestro bastión sobre el cual el cuerpo está erguido. Y más importante es nuestro principal mecanismo de protección a la carretera de nervios y cables que, pasan, que permiten que nos movamos y que tengamos eh, percepción sensorial. Continuamos entonces con eh, la clasificación de fracturas en base al AOSPINE, eh, esta es una clasificación que, que intenta rescatar todas las diferentes morfologías para darle un valor, para, para asignarle una prognosis a cada tipo de fractura y poder anticipar qué, qué puede esperar el paciente al, al haber tenido una lesión de este tipo. Entonces se dividen en A, B y C, como es típico para la, la AO, en, en, en severidad ascendente, es decir, la C es lo peor que puede pasar, y una fractura tipo A0 es una fractura donde no hay una consecuencia clínica grande. Eh, lo más importante de esta clasificación es lograr entender qué estructuras están, están alteradas y describe muy bien también el mecanismo del trauma. Entonces, eh, una, las fracturas tipo A son las fracturas de tipo compresión. Regresamos al ejemplo del paciente que cae sentado eh, sobre una altura de un metro y la fuerza axial se transmite sobre la, el cuerpo vertebral y lo podemos ir viendo aquí en la progresión de la severidad de la fractura en donde la, la parte más anterior, la parte que más enfrente de la columna está es la que primero sufre y se crea una fractura de tipo cuña. Si la energía fue más alta se puede crear una, una, una split fracture que es cuando el cuerpo vertebral se divide en dos, estas son fracturas que no son tan comunes, y, y, están, y, se, y está involucrada el platillo superior de la vértebra y el platillo inferior de la vértebra, es decir, de las cuatro paredes que dan soporte estructural a la vértebra en sí, dos están, están rotas. La A3 y la A4 son las Burst Fractures, que habla de un mecanismo de trauma de más alta energía, y los diferencia, eh, la diferencia principal es que en las tipo A3 es, está, no está. O sea, no hay un compromiso de los dos platillos, Quiere decir eh, que la pared posterior, la que está más cerca a la columna, puede estar comprometida, pero la pared superior e inferior, o una de las dos, está intacta todavía. Básicamente, nos habla otra vez qué tan inestable está esa columna. Luego pasamos a las, a las fracturas tipo B. En esta fractura interesante es que ya existe una lesión de tejidos blandos, es decir, que el mecanismo de trauma fue tan grande que no fue suficiente que el cuerpo absorbiera, que, el, que los huesos de la columna vertebral absorbieran ese trauma, sino que la energía discurrió por los tejidos blandos. Eh, primero tenemos la fractura tipo B1, que es la clásica chance fracture, que es la flexión-distracción, eh, era muy común cuando la gente en los años 50, que los carros solo tenían cinturones de seguridad para la cadera. Entonces, al, al crear una desaceleración abrupta, la espalda hacía un movimiento de flexión rápido, súbito, importante, y la fractura atraviesa literalmente toda la parte ósea de la vértebra, sin comprometer la, el cuerpo vertebral superior o inferior. Es decir, la, la columna vertebral está solamente eh, soportada ahorita por el ligamento longitudinal que pasa aquí adelante. ¿verdad? Es una fractura bastante inestable. Luego la, la B2, es un tipo de fractura en donde ya existe un compromiso del, ligament, del complejo ligamentario posterior. Eh, eso quiere decir que ya que no, que, que fue tan importante el trauma que la, ya es una fractura inestable en la parte de, altamente inestable en la parte de atrás como en la parte central. Es decir, básicamente se perdió el 100% de la, de la estabilidad y las fracturas tipo 3 describen un mecanismo de hiperextensión en donde aunque, cuando no exista una, aunque no exista un compromiso del hueso, el disco intervertebral está completamente roto y solo la columna está sostenida únicamente por los ligamentos posteriores, ¿verdad? que son los que están rotos en, en el tipo B2. Y por último, tenemos la, la tipo C, que es una translocación de la, de la columna. Es básicamente el eje de la columna proximal no corresponde al eje de la columna distal, y eso quiere decir que la médula espinal está partida en dos. Este son los tipos, el clásico. La clásica fractura en donde pues, el paciente tiene una paraplegia distal al nivel de donde sucedió la fractura. Este es el algoritmo de decisión de cómo que hacer una, una clasificación eh, correcta de este tipo de fracturas que se basa otra vez en el nivel de inestabilidad. Existe otro que es el más, tal vez el, el más comúnmente usado a nivel mundial, que es el sistema de, de Tlix, se le conoce comúnmente. Perdón, sí. Que además de describir la morfología y la instabilidad de la fractura, da, asigna un valor para poder guiar el tratamiento. Es decir, si tenemos una fractura con una morfología tipo burst, como las A4, con una lesión sospechada en el ligamento posterior, ya tenemos cuatro puntos, lo que nos dice que es probable que haya una, una inestabilidad importante. Y si encima de eso tenemos un paciente que reporta que tiene una sensación como de hormigueo en, en el pie izquierdo, por ejemplo, tenemos seis puntos, lo cual indica que es muy probable que es una situación inestable. El tratamiento correcto es una cirugía. Eh, si la, si la, el score fuera menor a cuatro, pues se, se hace un intento de, sin operar y se prueba con buena medicación para el dolor y buena cirugía, y perdón, y buena fisioterapia. Eh, y por supuesto, pues los principales críticos de este tipo de, de clasificación es la gente de la O, como siempre. Eh, para opciones de tratamientos quirúrgicos están las opciones mínimamente invasivas y las opciones abiertas. Eh, creo que el tratamiento quirúrgico no corresponde mucho a esta presentación, es nada más para dar el ejemplo de lo que vemos en, la, en las imágenes que, que hacemos preoperativamente, corresponde bastante bien a lo que se ve en la cirugía. Este es, eh, estos son los procesos espinosos, estas puntas que se ven aquí, y uno puede ver una transición bastante, bastante clara del complejo ligamentario por posterior que se pudo observar también en la resonancia magnética como un aumento de la intensidad o básicamente se ve más claro eh, entre, el, entre los dos procesos espinosos de la vértebra con fractura. ¿verdad? Entonces en este caso se trata de una lesión tipo B. Exacto. Okay. ¿Qué tan comunes son estas fracturas o, o, Dicho de otra forma, ¿qué tan, ¿qué tan grande es el problema? Es el 6% de todos los pacientes de trauma, hasta el 9% reporta un, un estudio alemán bastante reciente. Eh, y esto es, un, esto es una, una subestimación. Le, eh, vamos a ver más adelante que, que hay muchas facturas que, que no se diagnostican en el momento adecuado o que simplemente no se, no se diagnostican. Y podemos ver también que por la configuración anatómica de la columna tora es el sitio más frecuente de fractura. ¿Por qué es esto? El, hablábamos anteriormente que las facetas, que son las articulaciones, está la, el cuerpo vertebral y las facetas son los dos cachitos del toro que permiten la, la, el movimiento en, en el eje anteroposterior. Eh, estos van cambiando su configuración a medida que va bajando la columna vertebral, donde están más apretados, por así decirlo. Es en la columna torácica, T1 a ah, T10. Este es el sitio donde menos frecuentes se observan fracturas vertebrales, pero donde están las consecuencias más serias. ¿Por qué? Porque naturalmente requirió más energía para llegar a una fractura torácica. Entonces se ve una, una, un aumento en la tasa de problemas neurológicos que también está acompañado de la situación del, del anillo posterior. El anillo posterior es eh, el túnel que protege la estructura, el canal medular, que es en las vértebras torácicas más angosto que en las vértebras lumbares. Eh, las vértebras lumbares, por tener el disco intravertebral más grande de toda la columna, son las más flexibles y por lo tanto es en donde los traumas de menor energía más daño van a causar. Eh, en resumen, es pues es eh, más trauma. Si, si hay una fractura, si usted ve una fractura torácica, quiere decir que el trauma fue bastante alto o la energía fue bastante alto. Piensen inmediatamente en, en lesiones asociadas. O como es más o como más frecuentemente sucede, existen lesiones asociadas que nos distraen de las fracturas vertebrales. Un paciente que tuvo una fractura torácica va a tener seguramente un trauma cerrado al tórax con un emotoras que va a necesitar que se le coloque un tubo intercostal, probablemente tiene una fractura de hueso largo, como el fémur o el húmero, que nos va a hacer olvidarnos por un momento de ese pequeño huesito que es la vértebra, que no causa una inestabilidad hemodinámica importante en ese momento, pero que más adelante puede ser el principal problema del paciente. Eh, exacto, y, y las fracturas pues están asociadas a, a una disminución importante en la calidad de vida. ¿Cuál es el manejo? Es básicamente el protocolo ATLS más la C, por supuesto, la C de columna cervical, entonces estabilizar la columna cervical hasta haberla, eh, haber hecho un estudio de imagen y saber que está íntegra y hacer el protocolo ABCD, es decir, eh, de minasio el paciente está hemo, hemodinámicamente estable como para poder hacer estudios radiológicos. El segundo componente importante es una, una evaluación radiológica multimodal, dicen eh, Alexander Baccaro y, y sus compañeros de Auspine, quiere decir hacer todo lo posible para, hacer un, para tener un diagnóstico preciso, radios X, tomografía, resonancia y ahora el, pues el ultrasonido está tomando fuerza para diagnosticar lesiones de complejo posterior que nos permita y, y de esa forma poder tomar una decisión informada sobre cuál es el mejor tratamiento basados en la estabilidad de la columna, o en realidad basados en la inestabilidad de la columna. Una columna, una columna inestable quiere decir cirugía. He mencionado muchas veces inestabilidad, que es un concepto, pues ese concepto alrededor del cual gira todo el manejo de, de fracturas traumáticas de, de la columna y es un concepto difícil de definir, pero que por el momento está tomando forma con ayuda de la inteligencia artificial, que vamos a ver en, la, en las siguientes diapositivas. Eh, existe entonces cuando es necesario hacer un una, eh, estudio multimu, multimodal imaginológico, eh, pues bastante agresivo van a haber muchas opiniones al respecto, en América eh, simplemente han, el, los rayos X ya no tienen una relevancia eh, clínica, sino que simplemente en el momento que un paciente está inestable o que tiene un, un dolor significativo de espalda, se le hace una, una tomografía basados en, el, en los low dose eh, CT scan, donde se dice que la, que la dosis no es tan significativa como para no hacerlo. En Europa eh, la situación es diferente y se toma un stepwise approach basado en la estabilidad hemodinámica. Si el paciente requiere un CT de por la energía del trauma, pues eh, ya está ahí la imagen diagnóstica y la única decisión es: hacemos una resonancia magnética para ver un daño a los ligamentos, sí o no. Y si es positivo, pues eh, se hace una, una cirugía y si no, pues hace prueba una, una terapia conservativa. Sin embargo, eh, la mayoría de los casos son casos de pacientes que tienen que tuvieron un trauma de, no tan significativo, es decir, que no requieren un set de politrauma y siempre está la duda, ok, hago rayos X, pero si en rayos X veo una anomalía, igualmente tengo que hacer una, una tomografía. Entonces, ¿verdaderamente me trae algún tipo de beneficio hacer rayos X y tomografía o debería hacer solo tomografía y aunque sea negativa la hago low dose para evitar la radiación, y a lo mejor me evité eh, rayos X, eso, sobre eso hay mucho escrito, en posiciones eh, bastante, bastante fuertes y bastante contradictorias, el ATLS dice siempre hacer rayos X, mientras la Asociación Americana de, de, de Radiología dice lo contrario, eh, todavía se está escribiendo, todavía se está investigando, y lo que sucede en la vida real es que cada centro tiene su algoritmo y cada centro se basa en la lógica, verás, si, si la clínica indica que el, que el paciente podría tener una, o sea, que el paciente está hemodinámicamente inestable, se hace tomografía sin pensarlo. Eh, el punto de esta diapositiva es, no está claro, ¿verdad? no está claro si tenemos que hacer eh, rayos X y tomografía, o solo tomografía, o rayos X y resonancia magnética, no está claro y en donde no están las cosas claras, pues causa mucha confusión y, y uno tiende a sobreordenar imágenes para compensar esa confusión. Eh, ¿Qué vamos a hacer entonces cuando ya tenemos todas las imágenes? Pues es el momento de tomar la decisión. La decisión son dos, ¿verdad? O opero o no opero. El operar tiene las consecuencias pues que, que ya todos sabemos, infección, eh, riesgo de sangrado, riesgo de de daño a los tejidos nerviosos y por lo tanto, una, una complicación de la cirugía y no tanto de la lesión eh, y el no operar tiene riesgo de que la calidad de vida del paciente va a ser un poco miserable mientras no se estabilice la, la columna.